Hey, ¿qué tal? Claro, parceros del mundo y del universo. Quiero contarles que hoy en Flow Latino y en Claro Música de Televisión traemos a un artista revelación de Panamá que está dando mucho de qué hablar. Él es Bosa, bro. ¿Cómo andas? Todo bien, hermano. Gracias a Dios. Tú sabes, trabajando. Dándole, papi. Eh, ¿Estás en el lugar? bosa Ah, no, no, no. Estoy aquí con, con un parcero que es el que me, el que me está moviendo toda la vuelta. <risa> Papá, ¿cómo va esa carrera musical? ¿Cómo ha sido ese último año de bosa en la música? Contémosle un poquito a los parceros. Bueno, eh, gracias a Dios. Eh, ha sido muy positivo, me entiende. Eh, han pasado cosas bonitas dentro de lo que es mi carrera. Eh, bueno, ya sabes que Hecha conmigo es como la canción que me, que me dio exposición afuera. Eh, y bueno, estamos trabajando bastante en, en todo lo que viene bajando. Ya dio primero el mes que viene. Ya, bueno, a finales a este finales tema, a es, bueno, comienzo del otro, viene saliendo el remix de Hecho con Mí. Y luego de eso viene, viene mi disco. Viene tu disco, ¿cómo se va a llamar ese disco? Bucle. ¿Bucle? ¿Como un loop? Sí, exacto. wow ¿Y, ¿Y en tu vida hay muchos bucles o qué? Depende, o sea, la métrica con lo, con lo que lo estoy haciendo es que... La idea es que le guste la música a las personas, ¿me entiendes? Lo que, lo que estoy haciendo a las personas es que la persona... O sea, porque todo el mundo en el Chapamí dijo que estaba en un bucle, ¿me entiendes? Estoy en un bucle con el Chapamí, estamos en un bucle. Y entonces me, de ahí saqué la idea, en, en verdad, de, de ponerle bucle, ya que siento yo que en, en el disco que viene hay canciones que también son buenísimas y voy a meter a la gente en un bucle. ¡Wow, wow, un bucle! Se van a sentir ahí en un bucle. Oye, ¿cuántas canciones va a tener bucle? Pues también es un número bucle. <risas> eh, si no me, son de 12 a 14, en verdad, pero no, no las voy a sacar todas de una vez. ¿Me entiendes? Voy a sacar la mitad ¿Sí, sí? primero. Ok, y la mitad mitad y mitad primero. Exacto. Ah, bueno, antes de que sigamos hablando de todo, queremos saber algo. Vimos que tenías una canción con Akim, otra canción con Joey Montana, han venido colaboraciones, colaboraciones listas después del éxito de "Echa para mí" o cosas que venían trabajando desde antes de "Echa pa mí". ¿Hace cuánto estaba "Echa para mí" lista? Antes de lanzarla. Bueno, "Echa pa mí" yo la hice eh, con la mitad de pandemia. Perdón, del año pasado, pues a mitad del año pasado yo ya la tenía hecha, eh, salió el 30 de julio si no me equivoco y luego de eso, de que de que saliera, eh, yo y Montana bueno en verdad habíamos hablado de, de los de los remix, de de, de los featuring, pero no, no no lo habíamos hecho pues ya después que saqué hecha, para mí salió mi mi mi, mi álbum empezamos empezé como quien dice Hacerlo, me metí en el estudio, me llamó Joe Montana, me llamó a un buen amigo mío, y, y nada, empezamos a hacer la música y salieron. Muy dura, tienen que ir a escuchar también esa canción con Joe Montana y otra baby que se hizo con a que también lo tuvimos aquí, un palazo Te mandó a Kim la pizza y que tú le metiste a tu parte, ¿cómo fue eso? Ah, no, en, en verdad, me lo mandó, la pizza me la mandó Ricky, Ricky me dice, Ricky. Ajá, Ricky, Music, tengo. Tengo, tengo algo que te va a gustar y, y nada, o sea, me la mandó y, y recuerdo ese día yo estaba, estaba jugando fútbol. ¿Fútbol fútbol, nada, fútbol, fútbol. ¿Fútbol, fútbol, fútbol o fútbol del, del americano? No, no, no, fútbol, fútbol, soccer, soccer. Ah, y bueno. En Panamá se le llama la birria, estamos en la birria, como dice. Y nada, con los parceros y eso, y cuando yo así me manda la pista y yo... La escucho, yo, uff papi, lo primero que le dije yo jamón, o sea, hay, hay, hay ritmos que, que, tú sabes que, que el jamón montar rápido, ¿me entiendes? Claro. Que te fluye rápido entonces mi mito empecé yo a escribir como en, si no me equivoco ya, al, al día siguiente, sí, ya, ya lo había hecho, pero, sabes sé qué puta pulí mis mi, mi canciones y eso, y al día siguiente nada, le mandé la letra y es durísimo, mi rey. así que, más fuego. Wow, wow. Pero tú ya conocías a Kim, porque a Kim también es panameño. Ya habían tenido la oportunidad de conocerse hace tiempo, ¿o qué? Sí, sí, claro. Bueno, yo, yo sí, de, yo sí de, de parquear poco con artistas, ¿me entiendes? No, no, no me relaciono mucho con, con los artistas y a Kim es uno de los pocos que, que de repente, aparte de, de colega musical, lo considero un amigo. ¿verdad? ¿Por qué no te relacionas mucho con artistas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no sé tú sabes que cada quien en su mood y, y, y tú me entiendes o sea me gusta evitar muchas cosas no, no me gusta o sea no sé en verdad no me gusta no me gusta me entiendes son pocas las personas que, que la cual la cual pueden decir que ah yo lo conozco a él o, o esto o lo otro en verdad no no, no más bien solitario vivir. pues exacto me gusta mantenerme aparte yo en, en lo mío pues sí okay, ya saben una cosita más de osa. bueno papi eh, ya todos, todos hemos escuchado esa canción de Chapamín, que ha sido durísima, ya mencionaste el remix. ¿Quién va a estar en el remix? ¿Ya se sabe? Sí, ya el remix está hecho, ya está, está listo ya para, para salir. Obviamente no, no, no puede decir ya si no me claro. que liar, ya sabe que viene Durizo viene Vélez, ya los otros dos no los puedo decir. Ah, y otros sí. dos, son cuatro. Claro, claro, sí. Cabrón, duro, duro. Y uh, bueno, ya va a ser el otro medio. listo. Pendientes, ahí he hecho para mí remix que va a estar aquí rotando, obviamente, en nuestros canales. Pero bueno, quiero saber algo y es lo siguiente: ¿qué fue lo más difícil para Bosa? ¿Qué fue lo más difícil para Bosa antes de que llegara a los ojos de Sony Music y antes de que escribiera esta canción y se volviera esto mundial? Porque. Yo por ahí estuve pillando, llevas más de cinco años dándole, que mucha gente dice, ah ese chavajito salió de la nada, le hicieron un palo y porque se ha firmado con Sony, porque por ahí una vez me dijeron eso y yo dije, cabrón, se nota que tú no has hablado con el cabrón de Bosa para que digas eso. Quiero saber cuánto lleva trabajando Bosa, qué pasó antes de todo este éxito. Ah, eh, mira, yo soy, yo soy una lortita de aquí, pues, de Panamá, que... O sea, hay, hay, personas que verdad, no, no ponen, hay, hay personas que me apoyan. La verdad no lo ponen, hay personas que me apoyan. Pero hay demasiadas que no, pues hay demasiadas personas que me tiran a la mano y desde el principio, de repente, era uno de los, de los que menos recibía apoyo. Aquí, de, de los que, como quien dice de, mí, de mi generación, fue uno de los, de los que recibió poco apoyo, pero eh, a mí me gusta eso, a mí me gustan los retos, me gusta que me reten, me gustan las cosas difíciles, trabajo opresión, ¿me entiendes? Entonces, me gusta demostrar. Que, que yo sí puedo, aunque digan que no puedo, aunque no crean en mí, yo sí creo en mí, ¿me entiendes? Yo, yo, no, yo no dudo en mi capacidad. Entonces, eso, eso fue uno, un proceso muy, muy difícil, como ¿no? que dice, acostumbrarme a esa vida de que muchas personas no me, no me querían ver bien. Y hasta el sol de hoy, personas me ven bien y dicen que no me lo merezco, pero tengo prácticamente ese año trabajando, eh, he tenido alta, he tenido baja entiende caí detenido, pensé que mi, mi, mi carrera se había acabado, salí con más ganas de todo, o sea, en verdad salí con ganas de comerme el mundo y desde que salí eso fue lo que, lo que hice. Wow, qué buena enseñanza para que vean, me gusta eso que dijiste, entre menos crean más yo creo y también le meto y me gustan eso que dice de los retos, para que mis claro, parciales se levanten porque sé que hay muchos artistas que escriben por nuestras redes sociales y a nuestro WhatsApp. Papi, Admiración total, pero a mí me gustan los retos, hermano. Yo aquí vine a retarte porque así como a ti te gustan los retos, a mí también, duro. Vamos a hacer lo siguiente, papi. Esto se llama el Improvisa Challenge. ¿De ¿Cómo? qué? Tra... Esto se llama el Improvisa Challenge. ¿Qué vamos a hacer? Ponle cuidado. Vamos a improvisar. Necesito que pongas música en el carro, una pista. Yo sí malo improviso. Me diciendo yo soy malo pero yo sí escribo. No importa, no importa, papi. Eso me, dijo, eso me dijo Carol G eso me dijo Becky G eso han dicho todos y todos rompen aquí no importa si el artista improvisa o no improvisa, nosotros sabemos que tú escribes tus canciones y eres un compositor duro pero es el reto Improvisa Challenge, entonces ¿de qué trata esto? Vale. vamos a hacer un versus póngale cuidado yo voy a retar a Bosa como he retado a varios artistas urbanos a hacer el Improvisa Challenge si Bosa me gana yo me comprometo a cantar en mitad de una calle de Colombia, cabrón, con el semáforo en amarillo, lo que sea, hecha para mí. Si Bosa, si Bosa pierde, si Bosa pierde, va a etiquetar en una historia a Camilo Cuervo diciendo. Amigos, Camilo Cuervo rompió en el Improvisa Challenge. Yeah. Vale, vale. Trato, vale. ¿De, ¿de dónde vas a poner la música? Valdito, ah, como se dice acá. Ah. Ah. Oye, eh, pero pues, ven, se me olvidó preguntarte algo. Pues, Antes pues, pues, de eso, ¿tú has venido a Colombia? No, no, ya prontito. No? ¿Pero qué, qué has escuchado de Colombia en cuanto a la comida? ¿Has escuchado algo de comida en Colombia? No, papi, yo aquí en Panamá, aquí en Panamá, yo a mí me gusta la bandeja paisa demasiado. ¿Bandeja paisa? O sea, tú, sí. si tú vinieras a Colombia, te comerías una bandejita paisa. Sí, papá. Tú o sabes que no es lo mismo acá que allá, pues me entiendes. Por más que de repente el flow y el sazón sea y que no es lo mismo allá que acá. Pero te Bien, gusta que tenga. Que... ¿Qué tiene allá la bandejita paisa? Chicharrón, ¿qué más? Ah, ¿Qué tiene allá eh, la bandejita chorizo, lleva frijoles, arroz. ¿Aguacate? Eh, lleva una tortilla, eh, arroz, aguacate, ajá, plátano ¿Y con, maduro. Perdón. ¿Y con juguito de qué te la, te la tomarías? ¿Con juguito de qué? Con una, una soja colombiana, mi ley. Eso, vamos Ahora sí te voy hacer por esa por pregunta por... Papi, vamos a hacer Busca una pista que quieras Instrumental en YouTube pista que cualquiera <ríe> Pista de rap para improvisar Porque es que si te la pongo acá Va a haber latencia para donde vos estás a ver, a ver, a ver, a ver Yo encontré una que llama Sentimientos fríos Improvisa chat. Ajá, y sobre qué tengo que improvisar, lo que sea. Lo que tú quieras. O quieres que le pongamos temática. Sería buena. Bueno, hablemos de infidelidad. O de lo que quieras. Ay. De rap o, o cualquier otro género. Lo que tú quieras. Yo aquí encontré una de rap. Pero lo que tú quieras. Pero, La tienes ahí. Ya. ¿Empiezas o empiezo? Ya me escuchaba. Dale, empieza, empieza. <risa> ¿Tú, tú, ¿tú? dices? Dale, dale, dale, dale para que me motive. Okay, voy. Dale, tú empiezas. Tú empiezas. ¿Cogí oh, esto? No sé qué es. Okay, Bosa, Camilo Cuervo. Esto es el improvisa challenge, papi. Okay. Oye, oh, yeah. yo no entiendo qué pasó. En qué momento se murió? Ni cómo huyó, derrumbó. Lo que por ti sentía, ella fue infiel. Tú sabes que me falló, pues el boss y el camilo cuervo. Otra vez, esta vez en Claro Música, papá. De Colombia para el mundo pasamos por Panamá, sí. Ella me dejó y fue por otro. Un panameño que tenía un flow gordo, sí. Ese no era tú, era el cabrón, papi. Y se llamaba Akim, otra baby. Otra baby me dejó Y vos, en ese chanteo, sí que la partió Papi, te toca a ti Tú sabes, te retó el chamaquito de la TV okay, okay, okay, okay. okay. vamos improvisando ah, bien, vamos Porque me la pasa haciendo los reticos he aprendido, eh, pero tú puedes, tú puedes, duro yeah, yeah. Ah, esperate no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta hay un marguerito ok te prometen cosas en la intimidad pero cosas con maldad te llenan de seguridad Después viene la infidelidad, ah, me fue infiel, yo estoy con otra y tú estás con él, ah, se me la piel, al saber que nunca más te volveré a ver y todo es diferente desde que te fuiste, no sé qué me hiciste, tú a mí me mentiste, bebé, ya no sé qué hacer, Pepe, te con él y oh, la cosa pasa porque tienen que pasar. Y sigue... Va yes. bien, yes. duro, duro, duro, duro. <risa> Vamos con el round 2. Dobre, no, subo duro. Vamos con el round 2. Vamos con otra pizza porque siempre son dos rounds. Vale, a la, la hora de que, de que, de que... De eh, pongamos uno de esos, de esos beats que son... Tipo beat tipo Bad Bunny, beat tipo Jay Cortez, esa vaina que es como Marry de ¿no? vale. Type beat, voy a poner Jay Cortez. Ya encontré uno. Yeah, yeah, Vamos con el round out del Improvisa Challenge, muchachos. Vale. Ya la tengo. Hablamos de infidelidad ahora, ¿de qué? ¿De otra cosa? otra cosa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eh, ah, una, una buenona. Una buena. Una <risa> Lo que le gusta escuchar a las mujeres. Eh. Una buena va. Me fui. Ok. Round 2. Camilo Cuervo, Bosa, Papi, compartan esa entrevista porque, OK, ey. Ella era linda, era deliciosa, realmente es hermosa. Tiene nalga gorda, como me gusta, ey. Ella me encanta beber y es que su piel combina con mis ojos miel. Y yo te quiero comer encima mío, ey. Encima mío, ey, yo te quiero tener, mujer, te quiero tener en mi cama y tu piel, rebota, rebota, y es que me gusta cómo mueve esa nalgota, rebota, rebota, ah, esto lo dice el bosa, el bossa, el bossa, con el cuervito, ey, es que su nalga rebota, rebota. vamos va, va, va, va! ¡No, no, okay. Ver, te, te mataste, mataste, cabrón. ¡Vamos, <risa> ¡Oh, es duro! Espérate, espérate. Viene a la prueba, la prueba. la la No ah, me gusta mucho, pero me ha montado. Mami, tiene ese culito cachetona como kiko. Cachetona como kiko. Tiene un prototipo que le gusta a cualquier tipo. Cachetona como kiko. Cache, cachetona. Ah. Y no es de silicona, no es broma, la nena. La culona. Ella es no de silicona Y es que cuando ella se mueve Yo chapea ah, ah. Nunca te se ah, ah. Malo y sin malo, Improvisando, cabrón ¡Estaba, ¿Estaba sí, duro! ¡Me ganaste! ¡Cachetona como Kiko, error, cabrón! <risa> <risa> Estuvo duro ¡Eso era Ponsain! ¡Esa cachetona como Kiko! <risa> Papi, Cree vos. vos a no, challenge. A mí me pareció que lo hiciste duro. Me gustó, me gustó, me gustó. Papi. Chá, chá, dime, dímelo. Vamos a hacer lo siguiente. Ya terminamos el reto. Vamos a hacer eso. Para terminar, dos preguntas más. Necesito que me digas. Tres iconos para vos en la música urbana. Tres iconos. Va, poni. Eh da mucho su flow. hay eh, Tower, la manera en como, es como se barata la pista y actualmente, actualmente, bueno, no sé. Eh, bueno, actualmente no vamos a decir que de mi país, mmm, mi influencia fue bastante el, el, el Rookie. El Rookie, wow, el Rookie, la leyenda. Chimba, papi. Papi. ¿Por qué la gente no se puede perder ese álbum, Bucle, que viene con voz ahí, ese remix? Eh, bueno, vuelvo y te repito. Eh, hecha para mí, me como fue una canción muy buena, me esforzó a hacer mejor música, ¿me entiendes? Me motivó, en verdad, a hacer mejor música. Y, y bueno, siento que el álbum que viene, que se llama Bucle, o sea, está súper buenísimo. Eh, eh, hice cosas de reggaetón, yo no soy reggaetonero, en verdad, no... no yo soy más danzal, más, más afrovivo, más tropical, pero eh, me he aprendido como quien dice adaptarme a, a lo que es el flow de, del reggaetón. Y bueno, siento que lo hice bien. Vienen varios flows en el, en el, en el disco, ¿me entiendes? Y, y nada, papi, el que viene después de ese tan mejor que ese, ¿me entiendes? O sea, es como que estoy, estoy trabajando para eso, ¿me entiendes? Para, para superarme a mí mismo cada cosa que yo haga. Bueno, pues pendientes ahí de toda la música de vos, o sea, papi, que en Claro Música tienes un apoyo total y no nos vamos a despedir sin que me cantes un pedacito de hecha para mí ahí, a, a, a, a capela. Vale, mi hermano. Ya, de bueno. De una. De buena. Una? Tú vibras diferente a las demás, amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tiene una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás llama para mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás allá para mí, tú me resaltas Okay. Vos ahí está, papá. Papi, bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros en Claro Música. Buena. Nos despedimos con la despedida del cuervo. Pilla, dame la mano acá. Va, va, va, va, va. Va. Buena eso Puño. ¿Sí? Bueno, me bendiciones. Dale, perro, dale, dale. <risa> ah, ah, ah. <risa> Bien.